Bueno, lo que tal amiguitos, vamos a hacer una no guía de más <coughs> vamos a piquear rápido no espero porque si no vamos a robar el pique y nos van a contrapiquear vamos arriba ya A ver, vamos a configurar nuestra cámara 1 2 3 auto tack off por ahora y bien y eh, se fue bueno no importa <coughs> Digo, se fue porque arriba había un, un un usuario del clan Lord Nagato. Pero bueno, quería enfrentarme contra él, ¿no? Para que se, la dificultad sea peor. Pero bueno, los de arriba también tienen buenos puntos. Un sniper. Les mando un saludo muy especial de su canal Dota para bueno, todos estos suscriptores de, fieles de, y que siempre están apoyándome, que comentaron y me dieron ideas. Gracias mi comunidad. No, no, no, no, no, no, no, no, Saludos para Ek. Nox Centuries, Aline WS, mm. José Pullo, Aldo Smith, SGM Skinsimots, Charlie Gutiérrez, Eduard Lens Skaters, sí, eh, JCB, y... Ricardo Moreno Marina, Juan a Inga ver. Ruiz alias Puto Fresno, Eduardo Urquiza, me Mark Fist, más, Javier Jarro y a estos a tres amigos doteros amigo. y suscriptores que conocí mm. en una partida de Dota. Cid.org, W y Si no, quieres no, un saludo en el próximo vídeo, suscríbete. Comparte en todas tus redes editar, sociales, dar like al vídeo y comentar para saber que estás apoyándome eh, en todo momento. Gracias una vez más, mi gente, ¿Necro? por su apoyo. Está sacando regeneración, por si acaso. También igual. Pero sin su tango. Ya. Sin su tango. Él no, porque te ha comprado su anillo, ¿no? Seguro se va a sacar su Magic. Ya vamos a sacar, a ver ya vamos a sacar Mars vamos <coughs> a la otra línea nos sacamos dos mangos, es ya que se necesita mucho mango para mucho mango mucha mana para poder este jugar a... agresivos monedita sí porque recuerden que en esta utilización la moneda nos comparte a todo el team así que es muy importante agarrar la moneda estoy haciendo la guía de Mars porque muchas personas aún no pueden picar Mars Aún no es liberado, yo lo tengo porque obviamente he comprado Y... Quizá dentro de unos meses o en esta temporada de Halloween lo va, va a ser liberado el héroe y a mí pues me van a dar el skin, ¿no? ¿no? vamos a ir por la moneda, vamos a ver, vamos a ver Si chapamos la moneda chévere, ¿no? Si chapamos la moneda... ¡Uy! No, no, el gordito ya chapó, vale Normalmente yo saco segunda porque segunda consume menos mana y no va a <coughs> poder cripear bien y después maximiceo primera. Pensé que no está grabando. Después maximiceo primera. Porque es lo ideal, no maximizar la primera. Bien, vamos a sacar la segunda. Parece que el gordito ha venido con nosotros. Bien, hacemos agro y el doctor. Ya. Abro control. Recuerden que el maguito nos aseguramos con, con, con nuestra segunda. Van bueno, a estar presionando mucho y ya. Acá solamente regeneración de vida nomás para poder aguantar estos de acá. Pan, aseguramos. Y el maguito. Ojalá que no, no, no me desgasten al maguito. Hacemos ahora control. Ahora control. Bueno. Tenemos un Nike Cripeamos, denegamos Uy Ya me moría No entiendo para qué ha sacado Panda Si va a jugar así Sacamos un sonido de regeneración Bueno, no importa acá hay bastantes maguitos acumulados Bastante experiencia <coughs> Parece que el pool sabe jugar Delegamos al mago ¿Quién está acá? El Chatín, hacemos agro. Obviamente el puy está escondido, ¿no? Siempre va a ser ese que soy gordo. Y el puy le va a convenir jalar al panda porque el panda tiene menos vida. Había ursa, ya normal. Te negamos. ¿Qué hay acá? Al ah, gordo se lleva allá arriba. Ya ves, sontean y ya vamos a buscar nuestro que hay ahí. Blocker, So agro, agro. agro. <risa> Hay que estar atento al mapa por si entran mucho yo te peo y les ayudo. Fuera de acá y el ya no está el debe está ganqueando, ¿no? A ver, ¿qué nos sacamos. Aquí tenemos nuestro solo ring. Esto es magia. Golpe, magia con golpe, magia y golpe. Pero el que más va a estar que no es el push. Y el Ursa no creo, ¿vale? vamos a sacar nuestro. 150 tenemos. Para aguantar, ¿no? Escobu. tiempo de morir. Escobo, Es escobo. Por la horda. Escobo. Aseguramos al mago Y vamos por las monedas <coughs> Creo que voy a sacar este eh, Botella porque estos seres joden mucho me van a estar desgastando Bien, vamos a comprar nuestra Clarity porque nos va a faltar mana los... Y el guard, ¿no? un guardia que es gratis Eshobu Blobtar Zopzop so -so. Blobtar Zopzop so -so. Tiempo de estar Blobtar Eshobu Zopzop so -so. Blobtar Zopzop so -so. Un <tose> oh, Eshobu Blobtar Zopzop so -so. Aquí. Jefe. Escobu ¿Qué más tienes? Deja deja también clarito, pollo de mierda. ¿Eh? Escobú. Escobu Sí Escobú. Escobu Escobú. Escobú. Escobú. Escobú. Escobú. Ya murió. Ya se fuese Vamos a ayudarle a plantar este guardcito acá, ¿vale? Y nos sacamos un punto de nuestra tercera para aguantar el golpe <coughs> Si no nos movemos este otro vamos a perder Vamos a sacar nuestra regeneración, no, yo quiero mi... Mi Basilius para regeneración de mana también tener Ya No va a estar aquí nomás, ya que el Knight está uno dos tres. Ahí sube uno, sí ya lo vi, y si sí, vamos a cortarlo, no, no ya hay tres aquí Voy a traer mi vacío para regeneración de mano No da regeneración de mano y me voy a traer un manguito, no me alcanza Vamos a traer que. Un... ¿Quién es el chato ya? El pandita que farmea abajo no Soxo, Bloctar, Dabu, Bloctar, tiempo de morir, Soxo, tiempo de matar, Espoku, Efe, ¿quién está muriendo abajo? Eh, Soxo, Dabu, rápido. Se mueren, ¿eh? se mueren. Ya se murió el gordito. Está acá, yo sapo. Es Vamos a creeper, vamos a aprovechar el clip acá. Fuera de acá, mongol. Hasta que están todos. <risa> y bueno, gastoso 6 el Doctor. <risa> hay que tener cuidado con el push nomás que el que jala se muere. Tiene 6, tiene 6, yo tengo 5. ¿Tengo el libro? No hay libro. Uy, ya sale el libro. Vale, entonces voy a cargarme con esto. Y con el libro. <risa> Para poder matarme, que el marzo yo demasiado, es por eso que estoy comprando el libro Y a ver pa... 1, 2, 3 Seguro cree que... Hay que tener cuidado con el gordito, que el gordito está por aquí nomás Ah, no, está abajo, está en medio Ya mire el mapa, ya tengo 6, ya tengo 6, se muere, se muere, se muere Se muere papi ¿Dónde va, papucho? Toma y ahí viene nuestro... vamos a gastar esta huevada Ahí viene nuestro Pong Ahora sí, dame mi carice. Minuto 10, <coughs> las Bounties Nos cargamos nuestra mana Puta punto nuestra primera, nuestra primera daño mágico, ¿vale? Por los que no saben Tú también te mueres Uy, te muere, dije Uy, pochino. Y nuestra segunda es, nos daño este... <coughs> daño normal, daño de golpe y, y el daño es según nuestro. nuestro. aquí nuestra maña que tenemos. La el crítica sale. Ya, no tengo miedo yo. Tomamos tanques. Y nos arrimamos. Yo creo que puede estar el gordito. A ver, ¿quién está abajo? Ese se muere, ¿eh? vamos a tepear abajo creo. Acá no vamos a hacer nada, ya lo jalaron. Ese murió ya. Y este. 20 segundos para nuestro 6 se muere, ¿eh? con el panita lo matamos. Qué chistoso, está hace rato ahí. Espérate, espérate, pandax. Ya se murió ya. <coughs> Ay, me muero. Pum, damos la cara. Damos la cara para que nos baje menos vida. Y recuerden que tenemos regeneración de vida bastante, así que... Así que nos vamos a regenerar rápido la vida. Hay que tener cuidado más con el, con el push. Vale, vale, como están en el medio, vamos a seguir presionando aquí. Es muy importante mirar el mapa para darnos cuenta. Rompemos este arbolito para tener más visión si te pean. Y miren cómo se regenera nuestra vida. Tenemos 11 puntos de regeneración de vida, ya aparecen. Así que nos regeneramos rápido Por ahora estamos bien, estamos tranquilos, ahora nos vamos a sacar nuestro... A ver, ¿qué hubo todo de acá? Le vamos a tener más regeneración de vida no, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, Se muere ese doctor, ¿eh? se avanza mucho Uy, no, no, no, no, la malagre, no importa, no importa No importa, no importa Vale Voy a gastarlo una vez, para comprar una vez mi... Y ya tenemos nuestro... Y hasta con esto vamos a tan quesazos ya No sé si voy a ponerlo acá, está bien Listo, ¿qué hace ese doctor ahí? Quiero sacarse refres, quiero de frente. Esperamos. Nuestro siguiente ítem es la bota cazador y el gordito tiene daga. No, gordito, no me muero. Vete para tu casa, gordis. Por gusto es. Tiene daga, recuerden el gordito. Así que, como ¿qué vas a hacer, Porky? Aquí, uy, fallé. Hoy viene el troll, el troll, el troll. Tengo mana ¡Muere gordo! Me no murió el gordo Ay me muero ya, Entramos, entramos, entramos, entramos Bien <t> típico no teclea vale bien estamos bien estamos bien por ahora nos le vamos a dar un punto a nuestra tercera ya que ya el ursa va a estar ya cazando con el troll como vieron ahí y pues no necesitamos aguante mana porque tenemos nuestro chavito lo que sí vamos a sacar nuestra gota cazadora, vamos a tratar de romper una vez esta torre Oh, el porquito tiene edad. ¡Uh! Scobu Tómate tu tiempo. ¿Quién es ese? El Panda. Dabu. Scobu. Sobo. ¿Quién están ahí dos? Si mueren, ¿ah? El Mike sí mueren. Scobu. Block Dark. Dabu. Scobu. Scobu. Dabu. Escobu. Ya se murió ya Mío, no, no es mío, bueno Ya sirvió la bounty Vale, ya tenemos también nuestra boda cazadora Estamos bien por ahora 1, 2, 3 4 4 5 Tar, parece que acá deja una clarity, son, son. ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Tar, <risa> escobu, tar, El escobu. pueblo de nuestro hermano está siendo mm. atacado. Ay, carajo Vale, ponemos esto acá Esto acá Como tenemos son, son. héroes que pegan Vamos a sacarnos Vladimir. No es mala compra Vladimir. Vamos a aguantar encima de nosotros también bastante. Auras, regeneración de vida por golpe y nos regenera con nuestra segunda, sí. Armadura. Tanques o movimiento, velocidad de movimiento. Vamos a hacer unos tanques. Ursa ya se hizo su, su roya. vale Nuestra siguiente compra: sacamos Vladimir o Daga. Yo creo que también podría ser Daga en vez de Vladimir. Aún, ¿Aún puede esperar el Vladimir. Daga, vamos a ayudar más. Vamos a ver, ¿vale? So, <coughs> Dependiendo de cómo esté el Lota. ¿Quién está so, so, so, so. acá? ¿El necro? No, la cacha. Saca Orche. So, ¿Quién uh, es ese, uh, uh, El chatín. El so, chatín. So, so. Recuerda que tenemos chavito por eso que me meto por acá, podemos aguantar cualquiera que vino aquí se muere rápido ¿Quién está ahí? ¿El necro? Vamos necro, te ayudo Rápido, rápido, rápido, rápido, se muere en mi casa el necro, se murió Solo pues Está solo Que también podría ser Corrupter de frente, ah ¿eh? Pero no tengo Vladimir Pero con la Corrupter al toque lo voy a pelar No sé, a ver, vamos a ver qué saco Puede ser Daga, Corrupter o Vladimir. Vladimir más que nada es para ayudar en equipo. El Knight. Y sí vamos a tener Tefi necesitamos ayudar en equipo. Pero golpe también para de una vez Vladimir mira, va a estar muriendo. Creo que son idiotas esos, ¿ah? ¿eh? Para sacar Vladimir. Eh, Daga, si saco Daga, pues me pueden cancelar también. Creo que voy a sacar Corrupter, voy a sacar mejor. Vale, vamos a sacar Corrupter. Vamos a sacar nuestra corrupter. <tose> Tampá, sacamos pan y nuestra acá para reducir armadura. ¿Qué quieres? Blocktar. Zofu. Blocktar. Tiempo de <tose> morir. Tiempo de matar. ¿Eh? Blocktar. Escobu, Está lleno de atacar, si, te, si vienen acá a pegar mi torre yo te peo. ¿Quién es el panda? Uy no sé si Yo me voy, yo me voy, yo me voy Gordis Y así cuando nos escapamos <risas> Ya llegó la casa weón, vamos, vamos, vamos ya, se muere, se muere, se muere, sobrado vamos, vamos, vamos. mío concha tu madre. Bien, así ves cómo aguantamos. Bueno, yo metí mi 6 ahí preciso. No bien, estamos bien, estamos bien. Están cometiendo errores el 6 y lo estamos aprovechando. Casi lo reviento en la bounty. <ríe> Vamos, estamos bien, estamos bien. Tiempo de matar. Soxo. Nabu. <risa> Soxo. So. ¿Por qué harán eso esta madre? Tiempo de morir. Escobu. ¿Qué quieres? ya falta poco para que salga así que <coughs> ya falta poco para nuestro corrupter sobrado con nuestra corrupter y no vamos a tener tanto miedo no activamos nuestro chavito y con nuestro ulti el toque más ya que la calle también baja bastante vida en combo y esté un peor todavía estamos bien estamos bien corrupter es buena combo y ahora sí con... <risa> Falta 10 nomás ya para la corrotra. Ya estamos ya. Espera Un, dos y esto. Jefe, Ahora sí vamos a estar más. más agresivo ya dame la clara este huevo, nunca me das mi cara. Sí, <ríe> bien vamos <ríe> ¿Qué tienen ellos a ver el ursa solamente tiene para anticipar lo cual anticipa se mueve cualquiera de ellos se puede escapar si anticipa así que estamos bien el pollo me anticipa pues no me llega a matar no? pam pam pam y con nuestra corrupta de paso Vamos, vamos, yo voy, yo voy, yo sí estoy, yo estoy, yo. Está mal, cancelé mi TP, pensé que había llegado ya. No importa, vamos a puchar acá la línea mientras yo... ¿Pues ¿Quién es? Se muere ese, ¿eh? ese se muere. Ay, no, metí mal, puta madre. Ya, no importa, no importa. ¿Quién es? Si sí, ahora sí voy a sacar Daga ya. Voy a sacar daga. No voy a sacar BKB. ¿eh? Ni Vladimir. Estamos bien, estamos bien. Mira, voy a sacar acá. Voy a intentar romper, hay que aprovechar. ¿Quién es ese? Uy, se muere, weón. Muere con chato madre. Ese está huevón, causa. O Ay, me mato. Bueno, nos llevamos al doctor y al, y al troll ya. Vamos a sacar nuestra daga sí o sí, ¿vale? Para pa cagar ese ursa. Estamos bien. 14 el 26, 5 de 2, 3 de 2, 12 de 4, la calle es la que está 5 de 5, el nec se 3 de 5, el único estamos bien, espera, 4 el put y que, uy no, no va a ser ni mierda ya, lo bueno es que con nuestra corrote podemos farmear rapidito mi vida por a ver, papá. Falta... y armadura. Vamos a sacar armadura porque no tenemos armadura ahora sí Ya que de un día tenemos daño ya. Dabu. Tiempo de morir. <risa> con nuestra daga vamos a ir al toque a ayudar, ¿vale? ¿Quién es ese? Ese doctor ya se está salvando muchas. <risa> vamos a matarlo, ¿vale? ¿Qué tiene? Lothar. Entonces... Pero lo bueno que mi... Una cosa que les quiero decir es que mi lanza con Milky revela a Invis, así que... <risa> Que si lo echa sería echar Ya bueno, se murió <coughs> Y ahora si sí tengo mi Mi DA Con y vamos a estar ya vamos a traernos un mango para regenerar la vida Pero ese PS lo que vamos a necesitar es una Clarity también Bien, <coughs> Bien, <ríe> minuto 25. Vamos, te están so mechando ahí. Vamos a nosotros pusher mientras no están haciendo huevadas. Bueno, y ahí está la segunda so torre. Vuela bueno, la de abajo, vale. Block pero espérate, espérate vete, vete, vete. para acá. Dame uno, dos. Dame mi daga. Vale, acá ya tenemos Daga. ¿Cuánto podemos anticipar? El siguiente ítem es BKB, sí o sí BKB. Este es un... unos ítems estándar para poder nosotros... Casi siempre nos va a servir esos ítems, siempre. Bien, bien. Cualquier cosa le quieren anticipar y os salto. Que no hay ningún problema. <coughs> hay, que hay que dejarle también el Fahrenheit. Knight tenemos bounty. Vale, estoy pensando en sacar BKB. BKB es para asegurarle el Dota, ¿no? Pero también para trabajar. Porque ellos necesitan a alguien que les tanquee. El Necro está muriendo. El Necro aguanta, se cura. Si sí voy a sacar BKB, voy a vender esto. Y Vladimir, no, no, no, no creo que necesite Vladimir. Ellos se regeneran la vida, nadie se regenera la vida, Necro se regenera la vida. Y pues yo también, sobrado, no voy a sacar Vladimir. Voy a sacar FKB, voy a vender mi ítem, mi basilios. Métete en mi, métete en mi. Vamos, papu. Alguien está acá. Espérate, espérate, espérate, espérate. Muere, mongol. Uy, se lo llevaron a mi... Nada, ah, pues normal, se lo llevaron al nice. Espérate, espérense, atrás, atrás, atrás, atrás, atrás. Ya, mongol, te mueres, te mueres. Espérate, espérate, espérense, espérense, espérense. Se llegó a la calle, espérense, espérense, espérense, espérense, ya os a ¡Muere, mongol! ¡Tú también muere! ¿Qué es ocurrir? Trae, vente para acá, huevón Ya está <coughs> Se acaba más rápido el Dota, ¿vale? Para que no dure mucho eh, Como es mi primera guía, no estoy explicando tanto la, las cosas básicas Pero ya poco a poco me voy a acostumbrar ya... me si no he explicado mucho Pero hayan ¿eh? estado viendo los pasos que voy siguiendo Vente pa acá huevón Esta huevona es... Es este uh -huh. <ríe> <ríe> Ya tengo, ya sé, con mi cabello voy a matar a todo Ya tengo un corrupto, ese corrupto lo mata a todos <ríe> Ya... Sof, Bloctar Bloctar Bien Recuerden que es muy importante analizar las partidas Los enemigos Pensar a futuro Sacar contra ítems Y no sacar ítem por gusto, ¿no? Una vez vi un Balan sacar de frente de su bracer Y salió así con su Un bracer es un buen ítem Pero si no tenemos enemigos que de magia que se muere? Si no tenemos enemigos de magia ¿Para qué vamos a sacar un bracer? Creo que le va a perseguir el puzzle Y vamos a ir ahí Se muere Gordo, se murió el gordo. ¿Por qué me vas a hacer tú hoy, Mongol? ¿Qué doy? Al de acá lo voy a dar. Ya te muere, miren. Fuera Mongol. Soy muy tanque yo para que me mate ahora. Mientras que me ataque por adelante, todo normal, yo lo aguanto hasta el Urza El URSA hay que estar avanzando y retrociendo, obviamente, ¿no? Pero normal. Y nuestro. Y eso que no tenemos Vladimir, ¿no? Hay veces que sí van a tener que priorizar el Vladimir en vez de Corrupter. Y a veces Corrupter. Y a veces, veces que daga. Como dijo, él siempre vino la partida. Yo creo que ya vamos a entrar. Ya tengo ya la BKB, así que normal, ¿no? Vale, entonces ya son en. No veo algo que hacer. Están no le falta, falta, falta todavía. Escobu Scobu. Tiempo de matar Tiempo de morir. Scobu. Chat tomarse so fue so mi anillo. Ahí está. <coughs> Termino mi caballo y vamos de frente ya. Block Skobu, Dabu, tiempo de morir Creo que acá ya sale la Estoy listo, ¿qué quieres? Glocktar ¿Qué deseáis? Jefe, Dabu Scobu Dabu Zogzo ¿Sí? Vamos caminando, ¿no? ¿Quién entró ahí? la calle? A ver, panda. A ver, ese panda lo desahuevamos, mientras que ese panda no tiene BKB, no tiene daño, no tiene Bayer. O Saca sea, huevas ese panda, digo, ese, ese ursa. Vamos a desahuevar el toque al ursa. Todos acá lo vamos al ursa. El nice, la calle, el necro, todos, todos. Vamos a chapar ese ursa. A ver. Tengo BKB, ya está, ya con esto, miren miren esta Podemos ganar esta, te Métete, te métete vamos Bien, y ahí vamos a entrar con todo, sí. Ahí lo desahuevamos, así nomás, lo desahuevamos ¿Qué me vas a hacer tú, mongol? Tengo BKB Vamos a, siempre tienes que chapar este chatito, chato de mierda, se cree la día Cuidado, te mueres, Nike. Espérate, espérate, espérate. Se murió, huevón. <risas> POM. Se ha apagado el gordo. ¿Quién está acá? El gordo obviamente me va a venir aquí, ¿no? O allá, vamos, vamos, vamos, vamos. vamos. Ya añafamos aquí es vagia. Nuestro so, so. siguiente ítem. veremos visto que no tenen, nos han bajado rápido la vida, ¿no? Son golpes. Ya vamos a sacar Cuiras. Vamos a sacar más armadura porque hemos visto que me han pelado rápido la vida. A pesar que tenía mi BKB. <coughs> y vamos a sacar nuestra Cuida. Y de paso nos da dar armadura a todos. Reducción de armadura también da por golpe y pues puede estar bien. Mars es un héroe que recuerden siempre van a necesitar mana, eh, mana siempre van a necesitar mana. Sin mana el Mar no puede ser agresivo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué voy a usar? Ya, a ver <ríe> Eh, a acabar rápido este otro, se va a ir a 40 minutos <ríe> Ah, aquí vas a cuidar, ¿no? Ya, vamos a poner una vez nuestro Nuestro ¿Qué pasó? Ya hemos desactivado nuestro Oh, yo que ya necesito toque automático. Ya, ya vamos a sacar de nuestro. Ordenáis, ¿Sí? Vamos, Roshan, pero vamos, Roshan. Vamos, oh, Roshan. Vente para acá, weón. Ya dejo acá mi Sol Ring. Zafo ya están echando y quién es ese el ursa, el ursa lo desahuevo también se ha movido, se ha movido después lo subiré el brillo porque está bien borroso vamos vamos vamos vamos vamos recuerden que tenemos BKB podemos meternos de... con todo ahí vamos vamos vamos vamos Este de acá no nos va a hacer nada, por gusto es eh. <risa> ¡Uy! ¿Qué fue? Ay, el doctor <risa> <risa> Ya Necesitamos la cuida rápido pues El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado oh. <coughs> Ya yes, salió Ya, a ver, tenemos ya, vamos con todo, vamos con todo. Ya, ya empezaron. Ya empezaron ya. Típico, no empiezan a cagarla ya. Vamos, están rosas, están rosas <tose> Vamos a reventar todo con chatumak ¿Qué se va Este huevón, este huevón Ay, agarró el Ursa Ahí está todo Nadie ha agarrado <risas> quería reventar todo porque no tenía espacio y esto no iba a agarrar claramente como se vio ya está ya <risa> parece que los enemigos claramente han ido sin guardar rocha y por eso han cometido no el pecado han cometido ese pecado ya lo hemos anticipado la casa no tiene BKB, la casa sacaba BKB, a ver tipo, sacaba rayos también y los zumbaba todos. Ah ya tiene rayos eh, pues BKB le falta Ya se muere ya se. Otro vez. El pueblo de nuestro hermano está siendo ¿Eh? No puede vender. A ver... Más a nuestra critical y, y... Más en regeneración de vida Mira están mechando ya Están peleando ya Ay mamá... Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, yo me doy la vuelta y lo de esa huevo, ese night. Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. espérate. Mm, no? Uy, casi. Cancelamos la daga al gordo. Uy, me mordió. Ay. No tengo mierda, no tengo TP. Vamos a acabarla rápido, tenemos que acabar rápido. Go, go, go, go. Mira, acá está rompiendo mi cosita el necro. Vamos a acabarlo. <ríe> y acabó el Dota. Acabó, muchachos, el Dota. Y tenemos nuestro mar. Y bien, esto fue todo muchachos. Ah, recuerden, ahí está mi celular, puta madre. Y después mandaré este el saludo. Y bueno, bueno amiguitos, aquí quedó la guía de hoy. Y como pueden ver ahí en la tabla. He quedado primero, y no porque tenga más kills como la me ha estado tecleando ¿no? Incluso el Nice tiene, mira, 12 kills Que es el segundo que tiene más kills Pero no, ha quedado quinto creo por ahí, ya se fue la imagen, ahora lo pondré nuevo Y bueno, yo quedé primero porque yo soy el que estaba abriendo en el mapa He estado incluso guardeando, eh, cuando el support debía hacer eso, he estado guardeando eh, He estado sacando contra ítems pensando en futuro Cuál se iba a dificultar, cuál es el héroe que iba a avanzar más, que iba a, a aguantar ahí, ¿no? Iniciar el enemigo, cosa que eres, les ven, le bendigo el ursa. Y eso, ¿no? No, es, no siempre el que tiene más kills que gana, queda primero y gana. Yo he estado rompiendo las torres y así hemos estado pusheando y avanzando, ¿no? Espero que les haya gustado esta guía y hasta un próximo video, amiguitos. Chao.